crecieron más de 18%. Al cierre del primer semestre de 2022, Estados Unidos exportó casi 750.000 toneladas de carne de res, un incremento interanual del 6%. Los principales mercados fueron Japón, Corea del Sur y China. La Unión Ganadera Regional de Querétaro, junto con la representación local de la Secretaría de Agricultura, presentaron una serie de lineamientos para impulsar la producción y comercialización de su leche, esto a través de incentivos como capacitación, tecnología e incluso un centro de acopio.